La tarde de la radio estás en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las nueve de la noche. ¿Por qué? Porque estamos en Mix Internacional, una edición más este programa que impacta por todo el mundo. Es romper fronteras, es ir mucho más allá de nuestra querida ciudad. Pero yo en Mix Internacional no estoy sola. Estoy con un grande, con un grande del mundo con un grande de Colombia. Estoy hablando de mi compañero Xavi Herrera, a quien le damos la bienvenida a la noche de Mix Internacional. Hola Sabi, ¿cómo va? Estimada amiga Karina, muy buenas tardes. Una nueva emisión de Mix Internacional. Ya llevamos casi dos meses, esto está buenísimo. ¡Re chévere! <risa> Como dicen ustedes, muy Eso chévere. Un buen comentario colombiano, re chévere. Así me gusta, viste como vamos aprendiendo, ¿no? El, el mexicano que quiere los mates argentinos, vamos aprendiendo un poquito de cada cultura, de cada país, y esto me encanta. Es sí, el folclore, es. como me dijo un amigo de todo todo pueblo, todo país tiene su folclore. Y sí, así es. Y hoy tenemos invitados muy importantes, ¿no? Tenemos uno que viene desde Pinamar y otro que viene desde Brasil. Vamos a tener unas entrevistas impresionantes. Hoy vamos a bailar salsa, entonces nos vamos a ir a Brasil. Eh, no sabés lo que baila la alegría. Acá en Argentina decimos que la alegría no es solo brasilera, nosotros también. ¿eh? Vos, cómo, ¿cómo dicen? Viste que ellos se, se caracterizan por ser muy alegres. ¿Cómo les llaman allá en Colombia? Eh, ¿A quiénes? ¿A los salseros o a la gente alegre? No, a los brasileros que se quieren eh, acreditar toda la alegría de ellos. Ah, les, les, eh, podemos decirles que son el alma de la fiesta. Ellos quieren tener, estar contentos y estar en el centro, pues, todo el tiempo. Tal cual. Ahora después lo hablamos con él, entonces. Seguro. <risa> bueno, Xavi, tenemos un debate también impresionante en la segunda hora del programa. Sí, sí, sí, es así. Tenemos, más tarde tenemos la visita de dos colombianos, viene un mexicano, y tenemos la visita de, eh, vienen de Guatemala. Entonces tenemos mexicano, guatemalteco y dos colombianos. Perfecto. ¿Y el tema del debate para el día de hoy? Vamos a hablar acerca de... ¿Por qué? ¿Será que la pandemia podría llegar a quitarnos el control de nuestra intimidad y nuestros datos personales? ¡Epa! Eso es invasión. Uh -huh. Eso es invasión. Podría ser. Y acá, como ya te digo, estamos a, a unos días de poder festejar. En realidad, festejamos la muerte de nuestro general San Martín. ¿Te acordás uh -huh. que que el peruano lo nombró como uno de los próceres más recordados en Perú también. Y bueno, nosotros liberamos, ¿eh? vamos por la libertad, y esto lo puede ser nuestro invitado de lujo. No sabes lo que sabe de historia, no sabes lo que sabe de folclore de nuestro país. Es un referente en nuestra ciudad de Pinamar, un referente de la República Argentina. Sabe un montón. Se llama Manuel Acosta, maestro de maestros. Le damos, Xavi, la bienvenida a Mix Internacional a Manuel. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Karina, hola Xavi, ¿cómo están ustedes? Un gusto, un placer de verlos y tenerlos ahí tan cerca y tan lejos, en el caso de Xavi. ¿Viste? <risa> Estamos ahí siempre conectados. La tecnología gusto. nos une. <risa> y hablaba de San Martín, el, el, nuestro héroe máximo de nuestra patria y de... Y, de Latinoamérica también incluyendo estos países como Bolivia, Chile, Perú, hasta el mismo Colombia, ¿no? El Estado uh -huh. con el máximo de Colombia y bueno en realidad lo recordamos la muerte de ese viaje para el silencio ahora el próximo 17 de agosto. Tal cual. Okay. Acá tenemos algo todo al revés, no sé qué pensás vos, ¿no? Eh, se festeja que en realidad, bueno, es la partida. Yo es la partida que, para el silencio, claro. De, pero en realidad es todo lo que dejó, ¿no? Cada prócer. Creo que sí. ahí es como el, el broche de oro, ¿sabes? De cada prócer cuando se va, ¿no? Ok. Muy bueno eso, muy bueno lo que me cuentas. Siempre es bueno conocer cómo es el tema de cultura, el tema de festividades, como para ir entendiendo las cosas y como para irnos conectando, que es lo más importante, ¿no? Claro, claro Tal que cual. sí. Tal cual. Bueno, yo le quiero preguntar, te cuento que es director, Manuel Acosta es director de eh, Centro de Orígenes, que es una escuela de baile, de folclore, el, fol el folclore, la danza, es muy importante para nuestra región. Y él, cuando decía hace un ratito, es maestro de maestros, porque él enseñó a muchos maestros en la actualidad que ahora tienen su propia escuela. ¿Digo la verdad, Manuel? No, no sé decir la verdad. ¿Cuál es tu verdad? No sé. Son maestros de maestros. ¿Cuántos hoy tienen su escuela que pasaron por tus manos, podríamos decir, por tus pies? Bueno, si querés que te cuente, acá a Pinamar hace ya casi 40 años que estamos acá con la familia, mi familia, mis hijas, mis nietos, y trajimos el folclore, acá no, no había folclore, sobre todo la danza, y el cancionero popular de la provincia de Buenos Aires ni del país tampoco, era muy poco lo que se hacía, y bueno, éramos pocos habitantes hace 40 años, ahora somos bastantes, entonces comenzamos a hacer conocer nuestras danzas tradicionales folclóricas latinoamericanas y bueno, de ahí estamos hasta ahora, obviamente que han pasado muchos chicos que ahora ya son grandes, son papá, mamá y seguimos, y seguimos bailando. ¿eh? Claro, eh, Manuel, en, en todos estos todo años de experiencia que llevas y demás, Muchas personas han pasado por tu escuela, según me cuentan. Pero debe existir una, una remembranza, ¿no? Algo que, que te traiga buenos recuerdos. ¿Cuál sería ese mejor momento y por qué? Bueno, te cuento, Javi, este, eh, que yo con, el, con respecto a el porqué de la danza, desde muy pequeño, muy chico, ya en las escuelas nos enseñaban y... Y tuve un hermano mayor que, mayor que yo, que bailaba tan bien y hacía las cosas tan bien, que dije, bueno, el día que sea grande voy a ser igual a mi hermano. Y seguí un poco la trayectoria de él y después estudié. Y bueno, cuando estuve en Buenos Aires, Capital Federal, al día donde me recibí como docente, luego al trasladarnos acá nos dedicamos a te dije anteriormente, a difundir nuestras danzas tradicionales que son, acá en Argentina hay alrededor de 45 ritmos, 45 ritmos folclóricos a lo largo y a lo ancho de nuestra querida patria, porque cada, cada lugar tiene su ritmo propio, por ahí se diferencian a otros, tengo entendido a otros países que no es tanto los ritmos que tiene ¿Y cuál fue ese momento, como decía Sadi, el que vos recordás, donde podías eh, bailar? ¿En qué escenario eh, brillaste, que sentiste, que te sentís eh, como volando, ¿no? Con, con tu danza. ¿Cuál fue ese momento? Bueno, mira, eh, Karina, vos sabés que acá tuvimos un gran maestro que también ya se nos fue para el silencio, allá por el año 90, 1992 o 93, eh, Santiago Ayala Chúcaro que es el, uno de los fundadores de nuestra danza. Él hizo todo en lo que tiene que ver con los espectáculos folclóricos. Lamentablemente no pude este, presentarme en Mar de Plata como yo hubiese querido, porque después tenía otro compromiso de cumplir, pero con ellos he practicado muchísimo y al estar al lado de ese maestro y junto con su bailarina, para mí fue, es uno de los mejores recuerdos que tengo. Que De, de hecho que aprendí bastante de eso. Nosotros decimos que, que tú eres un hombre impactante, ¿no? que impactas vidas, que logra llegar al corazón de las personas. ¿Cómo has podido lograr eso a través de los años? ¿Qué estrategias o qué has podido brindarle a estas personas? Yo entiendo que la danza en general, y a mí en particular el folclore, es parte mismo de mi de ganas de vivir, inclusive. Es muy saludable porque te hace bien todo el cuerpo. Entonces esos movimientos que uno tiene corporal, más el, el conocimiento que uno va adquiriendo, más lo que después va transmitiendo eh, desde un chico de 4 o 5 años hasta edad de infinita, hasta que ya no puede más más, este, eso son lo que te dan ganas de vivir y de existir, por cierto. Manuel, cuando hablamos de folclore, para que... Eh de otros países se entienden. ¿Qué es el folclore para vos? Y mira, este, es un sentimiento muy fuerte. Este, es un poco eh, difícil de expresar. Uno lo expresa bailando, más que poderlo decir. Por eso nosotros tenemos acá una, digamos, que la samba, por nombre, que es una, que la que, si bien es cierto, no es nuestra danza que nos identifica, nos representa, porque han, han venido de la samba, viene de, de Perú con otros nombres, como la samba cueca, pasa por Chile con la cueca chilena, después se, acá en Argentina se hace samba, y ahí uno bailando esa samba que según historiadores... Acá la Argentina aparece por allá, por el 1812, 1813. Y ahí se empieza a conocer ese ritmo del samba tan bello y tan noble y que se baila con pañuelo. Entonces el lenguaje del pañuelo es, es muy importante en esta danza donde se baila la pareja, mujer y hombre, esa es la pareja. Y entonces uno va expresándose a través del pañuelo. Comongamos que también... Eh, el pañuelo es una de, de las expresiones que vino por el, nuestro norte argentino. Eh, se dice que las danzas de pañuelo vinieron por Perú, Chile, Bolivia, eh, Jujuy, Salta, Tucumán. Y las danzas de salones que también hay muchos, las de época, han venido por los barcos, que son los, los, los cielitos... Bueno, todas esas bellas danzas que también vienen de las chorrilleras que vienen de, de España, ¿no? Bueno, eh, pero a mí bailar la samba es para mí lo mejor, ¿no? Lo que más uno pone todo en el cuerpo y en la mente. Claro. Muy muy bueno. Aquí, como estamos hablando de folclore y todo eso, pues básicamente me surge una, una duda. Quiero preguntarte acerca del tango. ¿Qué es el tango? ¿El tango o de dónde viene? ¿Es de Argentina? ¿Es de Uruguay? ¿Es francés? ¿Es español? ¿Cómo lo vemos? Mira, según los libros, y lo que yo he leído, además, es afro, es una, es una danza afro que viene de, de África, que sobre todo tengo entendido que pasa por Cuba, más bien el ritmo de la habanera, luego viene Ahí justo se perdió señal de, de internet. Qué sí, lástima. Ya nos quedó Ahora vemos. Cuenta. Lo tenemos, pero bueno, ahí, hay un tema con internet, Xavi. Se nos congeló en el momento más impresionante de la charla. ¿Vos? Tal cual. Ahí está, ahí está, Manuel. Ahí, justo, es bueno. ahí estamos. Estamos de nuevo. Estamos de nuevo, es un tema de conexión, nada <risa> y vamos No por sé Cuba. si. ¿Hasta dónde me habías escuchado? Y vamos por con respecto Cuba. al tango. Y vamos por Cuba. Ahí está, nos quedamos en Cuba. De Cuba se, se dicen los investigadores que llega acá a través de los. también a través de los marineros y demás, de los barcos que bañan a la boca. Y comienzos del siglo XIX. Este, un poquito antes del 19, donde llegan, este, se bailaban se, eh, entre varones ahí por el lado de la boca acá tenemos la ciudad de la boca y ahí era, eh, comenzaron a bailar entre los varones y luego se fueron sumando las mujeres de ahí es según la, la historia que en realidad es el tango de río platense, porque también los uruguayos dicen que es el propio de ellos, entonces para para dividir las aguas, eh, decimos que es rioplatense. El <risa> tango es argentino. <risa> es más, te, te puedo cantar un tango, si queremos. <risa> También dice que Gardel es uruguayo y nosotros decimos que es argentino. Así claro. que siempre está la grieta, Karina. Siempre, cruzando el charco, <risas> sí. podemos decir que siempre está. Eh, Manuel, perdón, me karina Perdón, Karina, este, también te puedo dar algo más decirte de, con respecto a, a, lo que, a nuestras danzas. Vos, vos te acordarás que en las escuelas siempre nosotros, nosotros tenemos el pericón, ¿verdad? Sí. Entonces... ¿Quién no bailó un pericón acá en, en la escuela desde de, de, el jardín infante? ¿Eh? Tal cual, el, el, el pericón es, es Como es grupal, ¿no? son muchas parejitas, entonces las maestras, los maestros, prepara, preparaban el pericón, pues así se suman todos los chicos. Y siempre se dijo que el pericón era argentino. Hasta que alguien dijo, no, el pelicón es uruguayo. ¿Qué pasó? Vez. <ríe> ¿Otra <ríe> vez? ¿Por qué? Resulta <ríe> que los hermanos Podestá, ellos eran uruguayos, y en ellos, la familia Podestá vinieron desde muy pequeños acá a la Argentina, y ellos fueron los inventores del circo criollo acá en la Argentina. Y en el Circo Criollo era toda la provincia de Buenos Aires. En ese entonces todavía no había teatro en Capital Federal. Los grandes teatros eran en esta gran, grandiosa provincia de Buenos Aires, también en kilometrajes. Entonces en cada ciudad había teatro. Yo conocí unos cuantos por acá, en la provincia de Buenos Aires. Entonces ellos incorporaron... Eh, las que ya se bailaban acá en, en los suburbios, también en el Gran Buenos Aires, eh, danzas como eh, el cielito de los cielitos, y bueno, todas esas danzas que también han venido de Europa, y a eso se sumaban las danzas que habían venido por el Nuestro Norte, como eh, por ejemplo una lorencita bueno, el nombre es así por, por decirte, ¿no? Entonces... Y que le agregaron al circo, al circo criollo eh, de todas esas danzas que nosotros tenemos, ritmo por decir de alguna manera, le agregaron al pericón. Entonces, ¿qué pasó? Cuando cruzan el charco allá por el año 1880, por allí, acá no le daban importancia a esa danza, eran unas una más. Entonces, cuando cruzan el charco, le hicimos el charco del río La Plata, hacia el Uruguay, entonces, así empiezan a mostrar también las que ellos llevaron de Argentina a Uruguay, y entre ellos el, el pericón. Entonces, y de donde se comienza a difundir a través de los medios escritos, era que había una danza uruguaya que era el, se llamaba pericón, el resumen de, de varias danzas, compuesta por varias danzas, y ellos regresan de vuelta a la Argentina, y acá obviamente ya se lo conocían. Entonces dijeron no que acá era el pericón nacional argentino, y los uruguayos el pericón de Uruguay. Entonces un día alguien acá en la biblioteca nuestra le dije, mirá, en realidad si te escuchan uruguayos se va a enojar, les dije, es río Platense." <risa> Para... Y ahí pues, no, no resolvimos la grita. Mirá, Sabi, acá tenés un tema de debate, hay mucho para discutir y debatir con los amigos uruguayos, ¿eh? Sí, <risa> los queremos mucho. ¿eh? ¿Cómo? ¿Sabi? Se la, se, la, se la pelean ahí entre, no, es mío, no, que es mío, no, que es mío también. <risa> tal cual, tal cual, siempre estamos ahí. El problema, sabes cuál fue, Sabi? Es que Uruguay tenía que ser argentino. <risa> Una provincia de argentina, ahí nos vamos más atrás, nos vamos más atrás, ¿o no? Es que fue Argentina. Claro, fue. le, le, le, le dieron Argentina. la libertad. Claro, fue Argentina. Y sigue sí, con respecto a lo que yo más o menos poquito conozco, eh, pasa con algunas danzas, como tenemos una danza de Minuet, que viene de Inglaterra, que es la Sajuriana. Y ¿Quién la trajo? San Martín. San Martín era gobernador de la provincia de, de Mendoza, cuando organiza el, el cruce de la cordillera, allí lleva las danzas que trajo de Europa, entre ellos esa sajuriana, y al general O'Higgins le enseña esa danza y obviamente que después los chilenos la conocieron tanto como la argentina y también dice que esa danza es chilena y la trajo a Argentina y la pasó según la historia, ¿eh? así que estamos siempre ahí con el tema de la danza. Tal cual. Bueno, para ir cerrando, Manuel, esta nota, yo sabe y quiero que él hable de la Pachamama, la Pachamama, uh -huh. la Madre Tierra, que cierre con este broche de oro que vos siempre decís, ¿no? Para que la gente conozca de Latinoamérica y todos aquellos que nos estén escuchando. Sí, dicen este, que... El, el año, como te decía al comienzo, que en el año 1493, eh, 93, se declaran allá los antiguos, ¿no? el Día de la Pachamama desde tiempos antiguos, se la considera la más importante de las celebraciones de nuestra región andina. Se agradece, se la honra se le pide a la madre tierra, Pachamama, madre tierra quiere decir como el Tata Inti es el sol, sol Tata Inti, en este caso se le pide prosperidad, salud y así comienza con el saumerio, se bendicen las casas, las viviendas, preparando con coca y con, también eh, con plantas aromatizadas. Pero nosotros acá en la Argentina tenemos dos maneras de celebrar la Madre Tierra Pachamama. Se dicen que esta, esta bebida que tengo acá, que tiene licor y tiene ruda, es, es de los aborígenes, de, viene del Paraguay, ¿sí? que cruza la frontera para acá y se celebra acá la, toda la parte de Misiones, Corriente, Formosa, bueno, las, ciudades, las provincias límites al Paraguay. Entonces, este, en el norte tenemos nosotros de otra manera, yo digo nosotros porque yo vengo de la, una provincia que se llama San Miguel de Tucumán, entonces allá la veneramos de otra manera, hay que hacer un, un pozo gigante, prender fuego, y después este, darle de comer y beber mucho alimento a la tierra, y se baila alrededor y de esa manera se la celebra. En cambio, acá los guaraníes, que son del Paraguay, que nosotros acá donde estábamos, en este momento Pinamar, hace más o menos 300 años la lengua era la que se conocía acá, más que el castellano era el guaraní. Claro. Entonces acá... Para pedirle todo lo que antes dije, hay que darle de beber primero a la tierra. Yo acá tengo, acá tengo una macetita con una plantita y tierra. Nosotros lo llevamos de esta manera, le damos de beber. Acá estoy poniendo, ¿sí lo ve? si ¿Sí lo ve? Sí, se ve acá. perfecto. Ahí le di de beber y hay tres. Según dice la historia, hay tres maneras. Una, la que yo, la que hago durante todo el mes de, de agosto, desde el 1 hasta el 30, en ayuna, es tres, darle de beber a la tierra y pedirle y, y, y obviamente agradecerle antes y después tres sorbos ¿sí? de esta bebida. otro dicen que medio vaso hasta terminar, una sola vez, y otro dice son siete sorbitos siete tragos, como decimos en el norte. Entonces, yo celebro sí, con ustedes ¿eh? y les voy a dar una saga envidia con tres orbitos. ¿eh? Salud, salud, salud. Eso de los tres, de los siete, según la ocasión, Manuel. Eso según la ocasión, de cada uno como lo quiera tomar. Como Exacto. la historia, ¿no? Se va cambiando, sabe. Según, según los hombres, ¿no? Cambia la historia. Bueno, bueno, Manuel. Eh, espero que Ajá. la hayan eh, visto, no sé. Este, bueno, esa es la manera de acá, eh. Sí, Esta perfecto. Zona. Perfecto. Te agradecemos un montón, muchas gracias. La verdad que es un placer tenerte. Agradecido soy yo y saludos a Xavi Herrera. Será hasta cualquier otro momento si Dios quiere y la Pachamama nos da permiso. <risa> claro que sí. Nos estaremos y dentro de poco seguiremos conversando. Adiós, adiós, Karina, gracias por la invitación. Eh. Gracias a vos, muchas gracias. Hasta más vernos. Chao, chao. chao, chao. Bueno, Sabi, hermoso encuentro, seguimos en esta noche mágica de Mix Internacional, seguimos con nuevos invitados, ¿no? Sí, sí, tenemos ahorita un nuevo invitado que viene desde Brasil, eh, no sé si está por acá en sala de espera, ¿no ha llegado? Sí, sí, acá, acá estamos, estamos, eh, a ver... Ya. Ahí estamos, a ver si podemos darle sala. Si querés, contanos un poquito del invitado. Bueno, entonces, eh, él se llama Rafael, viene de Brasil. Es una persona que ha logrado impactar mucho con sus estudios y las actividades que ha desarrollado. Tiene un método japonés que es bien interesante y del cual nos va a hablar. Y ha sido bastante interesante porque eh, lo, lo han desarrollado en Japón, pero lo tienen aplicado en el Brasil. Entonces, es un tema eh, brasilero, japonés, que es pues, okay. muy chévere que Rafael nos cuente eh, cómo es que funciona muy bien ese método, el cual ya tenemos por acá y lo saludamos. Eh, hola, Rafael, muy buenas tardes. ¿Cómo, te, ¿Cómo estás? Te saludamos desde Pinamar, Argentina. Hola, buenas tardes. Hola, un gusto, Rafael, en conocerte. Bienvenido a Radio Mix. Bienvenido a Mix Internacional. Gracias, gracias. Bueno, Rafael, estábamos hablando un poquito de acerca de, de la metodología que, que utilizas y de la forma como has logrado impactar vidas. ¿no? Este espacio se llama Hombres que Lideran e Impactan. Entonces, eh, desde ese punto de vista, como para que nos vayas contando, primero, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has logrado con la aplicación del método? Que nos vayas contando esas partes. Ok, bueno, uh, yo me llamo Rafael Yumabe. Soy de Brasil, vivo en Sao Paulo, uh, soy arquitecto, soy director en una oficina y también soy profesor en, en una universidad. Trabajo también con coaching, tengo una oficina que es llamada Mabe Academy, donde trabajamos el desarrollo de, del ser humano. Entonces trabajamos con, con muchas herramientas, una de las herramientas, una filosofía que trabajamos es una filosofía japonesa llamada Ikigai. Ikigai, ok, sí. perfecto. Ikigai, ¿qué significa Ikigai? Ikigai. Ikigai, porque <risos> eso es otra cosa. Ikigai. <risos> ikigai <risos> trabaja... <risos> <Sí>. <risos> ikigai trabaja con cuatro puntos, que es lo que amas, lo que amas hacer, lo que lo que vas a hacer en tu vida, en tu vida profesional, vida personal, lo que el mundo necesita, lo que es necesario para, para todos, eh, por lo que te pueden pagar. Eh, lo cuarto punto es en lo que eres bueno. Entonces, cuando tenemos esos cuatro puntos eh, juntos, entonces tenemos lo Ikigai. Y ahora me surge una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que vos consideras que el mundo necesita de vos, de Rafael? Bueno, es, esa es una buena pregunta. Uh, para mí, yo creo que siempre las personas me preguntan si yo vivo de acuerdo con mi Higai. Yo costumo decir que sí, porque yo amo elevar los conocimientos para otras personas, transmitir conocimientos. El mundo necesita, sí, entonces por eso que trabajo como coach, también como profesor, eh, pueden pagar por eso también. Eh, las personas dicen que soy bueno, entonces yo costumo decir para todos que sí, que yo vivo de acuerdo con mi Higay. Ahí contestó mi pregunta, sabe. A ver si contesta la tuya. Sí. Si pudiéramos en este momento hablar con la persona que más te quiere, con la que más afecto tienes, que te definiera en una o dos palabras, ¿cuál crees que sería la respuesta? Una o dos palabras. Como una persona que, que gusta mucho de, de ver cosas mejores en la vida, que puede trabajar para ayudar a las personas a cambiar el mundo, para que tengamos a personas más felices, personas que trabajan de una manera más alegre y también que tengan la felicidad en todas las cuestiones, no solamente personales, pero también en su trabajo. Yo tengo una frase que siempre se dice acá en Argentina, ¿no? Trabaja, trabaja por tu sueño, no trabajes por el sueño de los demás. Este es construir, ¿no? Eh, su sí. propio trabajo. Sí. Eh, sí, sí. Ra Rafael, yo quiero preguntarte, ¿qué extrañas de tus raíces si es que extrañas algo? Bueno, uh, yo soy brasileño, mis abuelos por parte de mí, mi padre son japoneses, eh, por parte de mi madre son españoles, entonces son de España, entonces eh, ese es como tenemos acá en Brasil esa, esa gran mezcla. Entonces yo tuve oportunidad de estar tan en Japón y también en España y trocé muchas, muchas cosas, principalmente de, la, de los dos países, ¿no? Entonces de Japón yo trocé muchas filosofías, muchos, uh, muchas maneras de cómo podemos trabajar, siempre pensar en las otras personas, ¿no? En Japón tenemos uh, muchas, muchas palabras, Una otra palabra que me gusta mucho, es Omotenashi, que es como pensar en una manera de cómo tratar a las otras personas, ¿no? Entonces, es pensar en hacer algo que las personas quieran que, que tú hagas. Entonces, siempre pensar cómo gustaría que las personas... Entonces, es una, una manera también, los pensamientos de todo eso. Gracias. Muy bueno. Excelente. Rafael, ¿podrías contarnos de tu experiencia en ventas? ¿Cuál ha sido una de esas experiencias más negativas que has tenido y cómo la pudiste superar? Negativas. Creo que es lo que todos nosotros buscamos, ¿no? Que siempre mejorar en nuestras vidas. Yo costumo decir a todos que, que busco en mi vida es ser una persona mejor a cada día. Entonces, eh, buscar como el equilibrio emocional y eh, todo eso, porque yo siempre busco mi desarrollo personal. Entonces, eh, por eso que fui buscar las herramientas en coaching. No era para trabajar con coaching, pero era para, para ser una persona mejor. Entonces, trabajé eso en mi persona y después las personas próximas a mí estaban hablando como que debería, a ayudar a las otras personas también. Entonces empecé a trabajar con coach y todo eso, eh, eh, a desajolar más, más personas. Entonces, eh, una, uno punto que, que yo busqué eh, en mi vida, eh, eh, puedo decir que sí, que está bien mejor, pero a cada día busco mejorar siempre, es me comprender mejor eh, también, comprender las emociones de todo eso. A mí de chiquita me decía mi mamá, ¿no? sonríe porque así se te van a abrir todas las puertas y yo veo que vos estás sonriendo Rafael constantemente, no sé qué te diría, qué te habrá dicho tu mamá pero sí sabemos que dicen que la alegría es brasilera y acá decimos en Argentina que no ahí estábamos hablando con, con Sadi, ¿qué significa la alegría para vos? La alegría. Bueno, para mí tenemos que hacer todas las cosas de, de nuestra vida, tenemos que tener felicidad, porque si no, no va a valer la pena, ¿no? Entonces, yo siempre digo que se va a hacer algo, pero que no te gustas, entonces es mejor no hacer, no, no quédate en casa, que es mejor. Por ejemplo, tiene una, una fiesta para ir y todo eso, pero no, no quiere ir, entonces no va quede en casa, que es mejor. Haga algo que realmente va a ser bien para ti. Eh, por eso que siempre busco hacer en mi vida las cosas que me, me tragan felicidad. Y ahí se nota en tu rostro. Ya cuando lo mencionaste, algún <risa> recuerdo de felicidad se te vino a la cabeza, seguro. Sí, sí, muchas, muchas cosas, ¿no? <risa> Muy bien, excelente. Eh, bueno, Rafa, cuéntanos una, una cosa. En esta época todos hemos tenido cambios, todos hemos tenido que irme como cambiando la, la forma en que nosotros nos desempeñamos y esto ya es un tema que se va a quedar. Para volver como antes, eso no va a pasar. Cuéntame, ¿cómo ha cambiado tu vida, la, la, la aplicación de las actividades que desarrollas? ¿Has tenido que reinventarte o qué ha pasado con eso? Bueno, eh, ese momento creo que es complicado para todos, ¿no? Pero... Uh, acá en São Paulo debido al Covid están mu muchas cosas están cerradas ainda entonces ahora estamos haciendo todo por las videoconferencias muchas cosas online no entonces para mí es tranquilo porque ya trabajaba de esta manera entonces pero en las clases de la universidad ahora todas están como online no eh, siempre busco también agregar los conocimientos del coach y todo tanto en mis clases en la universidad y también en mi oficina de arquitectura, porque ese es más do que solamente herramientas o un método, esa es una, una manera de vivir. Entonces, eso es muy importante para mí, eso me, me trajo muchos cambios en mi vida y también de cómo comprender las personas, ¿no? No, no podemos hablar de la misma manera para todas las personas, entonces, si tengo que decir algo a un funcionario, a un gerente, por ejemplo, yo tengo que comprender cómo, cómo él trabaja, cómo, cómo es la manera de vivir de esa persona. Eh, si tenemos ejemplo, dos posiciones, tenemos dos personas diferentes, entonces tenemos que entender cada una de ellas y e, e, e trabajar de manera más efectiva para ellas. Pasando ahora, online también, para algunas personas va a ser bueno y para otra también tenemos que hacer las adaptaciones para que traba, puedan trabajar de la mejor manera posible, ¿no? Excelente. Karino, tienes sonido? Decía que en el coaching hablamos mucho de la transformación. ¿Qué transformaste en tu vida que recordaste? Ah, muchas cosas. <risa> Por ejemplo, vivir el momento, ¿no? Yo quedaba como mucho una persona que trabaja mucho, entonces muchas veces no tenía tiempo de calidad para mi familia. Entonces ese fue un punto muy importante. Ahora siempre que estoy con él, estoy de verdad, no estoy en el smartphone o otras cosas, ¿no? Estoy 100% con, con mi familia. Entonces, ese fue un punto muy importante. Bueno, excelente. Sí, eh, volviendo a lo que hablábamos hace un, hace un momentito. Eh, tú nos mencionabas que tu vida no cambió mucho eh, porque ya venías trabajando en tema virtual, ¿no? Entonces, el, el sí, tema sí. no fue, no fue tan, tan difícil, ¿cierto? Entonces No, para mí no. Desde ese punto de vista, ayudar a las otras personas ha sido más fácil. Ha sido como mejor trabajar de esa forma. Sí, sí. Para, para algunas personas, eh, algunos, algunas profesiones es posible, ¿no? Pero tenemos muchos puestos de trabajo que no, no va a ser posible trabajar de manera virtual. Pero acá, acá en São Paulo uh, ahora muchos profesionales van a trabajar desde su casa, ¿no? Van a trabajar de, de manera virtual. Eh, creo que eso también va a pasar en otros otros lugares de todo más vamos a pasar por por un periodo de adaptación eh, tanto las personas los profesionales de todo entonces creo que, que vamos a tener muchas cosas nuevas hay un cambio digo como decimos hace varios programas atrás el mundo ya es diferente entonces nos vamos a tener que que transformar y adaptar a este nuevo mundo. Que creo que un poquito nosotros como coach, como es Fabi, también lo soy yo, eh, lo deseábamos, ¿no? Veníamos hablando de un cambio, un cambio del mundo, cambiando nuestro pequeño lugar para después impactar. Y creo que se está logrando. ¿Qué pensás al respecto con este nuevo mundo que se nos asoma Creo que, que sí, que las personas también están buscando uh, se, uh, se tornar en personas mejores. Eh, creo que, que ese, ese momento, ¿no? Esa pandemia, uh, tienen la, la, las personas tienen la oportunidad de tener más tiempo, incluso con su familia, ¿no? Que era algo, por ejemplo, aquí en São Paulo tenemos mucho, les eleva mucho tiempo para llegar de su casa a su oficina y regresar y todo eso, ¿no? Entonces, ese es un tiempo que las personas ahora pueden hacer las otras cosas que, que decían que no tenían tiempo para hacer. Entonces, eso creo que, que ya es un cambio que, que está pasando como, ah, desde cuatro, cuatro meses, cinco meses. como Entonces, las personas ahora están teniendo tiempo para estudiar, eh, eh, para se tornar, tener tiempo con su familia, empezar nuevos proyectos, eh, todo eso, ¿no? Ese, ese es algo que, que puedo observar acá en São Paulo y creo que, que eso va, va a mudar también lo que es las zonas o que es, las personas creen que son importantes porque muchas personas van a pensar si lo que están haciendo hoy va a ser su futuro, o se va a ser importante para su familia. no Entonces creo que muchas personas están ahora cambiando su modelo de vida. Muy bien, Rafael, eh, interesante lo que nos cuentas, pero cuéntales más a las personas que nos están escuchando en qué proyectos estás trabajando y cómo el modelo que tú manejas les puede ayudar a servir más y les puede ayudar a mejorar sus actividades. Sí, bueno, yo trabajo con las personas, Un de los puntos es lo autoconocimiento, ¿no? porque tiene que conocer cómo, cómo tu cuerpo funciona, cómo tú trabajas, por ejemplo, lo que va a traer felicidad, lo que va a traer infelicidad y todo eso, ¿no? Entonces, ese es un punto, es saber uh, en lo que, lo que tú, tú es bueno, qué haces, por ejemplo, qué es algo que para tú es muy fácil de hacer, pero que para otras personas puede ser muy difícil. Entonces, este es, es otro punto que trabajamos. Eh, claro, un punto importante, tenemos que equilibrar todos, todos los, los puntos que trabajamos, tanto en nuestra vida personal, profesional, también nuestra salud, eh, y todo eso, ¿no? Eh, con el coaching nosotros diseñamos cómo queremos llegar, cuál es tu sueño, eh, trabajamos juntos para que logren sus objetivos. Entonces, es de esta manera que, que trabajamos, y que podamos uh, realmente uh, lograr todos los objetivos. Esta, esta es la idea, creo, el sueño de, de muchos, ¿no? Lograr, nuestra, llegar a nuestra visión, ir por nuestros objetivos, ¿no? Eh, una sabiduría de una de tus, de tus patas, diríamos, de tus raíces, patas de tus raíces de Japón, algo que a mí me quedó muchísimo y que me encantaría que en mi país se, se pusiera en práctica. Que la sabiduría de las personas mayores, de los ancianos, que en muchas ocasiones las adoptan como jefe de familia para que conduzcan esta familia. Que sé que vivís en un país totalmente diferente, que sos brasilero, pero ¿la adoptarías vos esta costumbre de Japón? Sí, sí, ese es, es muy importante, ¿no? Saber nuestras raíces y también aprender con ellos, ¿no? Respetar, eh, aprender con ellos, porque todos ellos son importantes para nuestra historia. Eh, podemos aprender muchas, muchas cosas. Entonces, sí, adopto eso en, en mi vida acá en Brasil, eh, respecto a todos, todos los familiares que vieran antes, eh, todo para, para podermos realmente trabajarnos y aprendemos juntos, entonces es, es muy importante esta filosofía también. Uh, yo sigo esta manera de vivir acá en Brasil también. Qué lindo. Siempre hemos escuchado que los japoneses son personas bastante disciplinadas, pero tenemos que eres japonés y vives en Brasil. ¿Ha sido fácil de, de desarrollarte y desempeñarte bien en Brasil o ha tenido sus dificultades? No, es fácil. Bueno, yo soy brasileño, entonces... Ahí hay que tenemos... equilibrar! <risa> tenemos que equilibrar los puntos, ¿no? Sí, pero, pero acá en Brasil la, la japonesa es muy grande, ¿no? Entonces, lo país donde tenemos más descendientes de japoneses uh, fuera de Japón es acá en Brasil, uh, principalmente en São Paulo. Entonces tenemos una comunidad muy grande acá. Eh, es tranquilo, es tranquilo hacer las adaptaciones, ¿no? Claro que cuando yo voy a Japón no soy japonés, soy brasileño. Y acá en Brasil soy brasileño y soy japonés. Entonces tiene este punto, tenemos que, que equilibrar eh, para todos más. Cuando me preguntan yo digo no, soy brasileño. Entonces el es, que es importante. Entonces Uh, tenemos como como karina dice esta manera más calorosa de, de hablar con las personas de todo eso es principalmente una cualidad de, de, de los latinos ¿no? que no, no vemos mucho en japón entonces tenemos las las dos partes de japón de, de brasil y bueno hace un ratito hablábamos sobre algunas este Personalidades, estando del país hermano de Uruguay, que nosotros decimos cruzando el charco, ¿no? Por el sí. río de la Plata. Pero también el fútbol es algo que identifica a Brasil y a Argentina, ¿viste? Bueno, también Colombia, sabe, no lo vamos a dejar afuera. Pero la pregunta para Rafael es decir, ¿de qué equipo es en Brasil y qué tanto le gusta el fútbol? De Brasil, Corinthians. Lo dice con orgullo. Brasilio. Corinthians. Eso. Orgulloso, bien. Yo, eso para Corinthians. Como. Corinthians. ¿Y de Argentina qué sí, tipo te sí. gusta? Bueno. Tenía de, de Argentina, ya hace un tiempo, ¿no? Uh, bueno, uh, me gusta el fútbol, es la manera, ¿no? De que. que que los, los jugadores de todo hacen la respuesta, ¿no? Eh, claro, viviendo acá en, en la América Latina, es el fútbol uh, arte, ¿no? Que decimos, entonces creo que, que ese punto, ¿no? Principalmente a uh, Colombia también tiene, pero principalmente Brasil y Argentina, ¿no? <risa> claro, ahí está picante el tema. Pero bueno, Colombia lo recordamos, creo que. No vamos a entrar en detalles, lo recordamos en un, en un partido que nos dolió mucho. ¿no? No, aquí tenemos una, una, un recuerdo de, de Brasil cuando nos empacó nueve goles en una copa. Entonces, algún día lo superaremos, algún día. algún claro, día Claro, claro, no hablemos más. Sabi, vamos con tu pregunta, broche de oro, para esta entrevista espectacular con Rafael. Claro que sí. Rafael, según lo que tú has trabajado y el método que tú aplicas, ¿qué mensaje le tienes a la gente para que decida utilizarlo, que le pueda llegar a, a mejorar su vida? ¿Cuál sería ese pequeño aporte que tú darías para que ellos entiendan la importancia de la aplicación de este método? Bueno, es importante que, bueno, podemos hacer una traducción de Ikigai también como tu propósito, tu propósito de vida. ¿Cuál, va, cuál es tu propósito de vida? Es importante que tú tengas esto muy claro para ti, porque si, si tú sabes cuál es tu propósito de vida, tú vas a saber o qué necesitas hacer y cómo va vas a hacer, hacer para que pueda lograr tu objetivo. Entonces, uh, un punto que, que creo que es muy importante es trabaje y haga las cosas de acuerdo con tu propósito de vida. Yo costumo decir que. Si tú sabes tu propósito, todo va a ser fácil. Tú vas a trabajar, y vas a hacer las actividades de una manera uh, muy práctica, muy simple y también con felicidad, porque tú sabes cuál es tu propósito. Entonces, uh, lo punto más importante es que descubra tu propósito de vida. Descubra también lo que tú, tú quieres de, dejar para las otras personas o qué quieres o cómo puedes cambiar la vida de las otras personas. Creo que ese sería un punto importante. Muy bien. Está sin sonido, Segrí. Lo ya. cierro para no aparecer y después me olvido. Es la <risa> edad, tal vez, no sé. Sí. <risa> eh, bueno, un placer tenerte acá en Radio Mix. Muchísimas gracias, Rafael. Espero tener la posibilidad cuando termine esta pandemia de que podamos conocernos, que vengas a mi país y también a mi querida ciudad de Pinamá. Ok, es más. Gracias, Xavi. Gracias, Karina, por la invitación. Eh, sí, creo que, que po podamos nos conocer personalmente de día. Una vez más, gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad. Claro gracias. Bien. Termina la pandemia y tendremos que darnos una vuelta por América Latina y conocer a todas las personas con las cuales estamos hablando en estos días. Y nos vamos a Europa también, porque vinieron desde España. Ah, sí, así es. Vamos viajando. Gracias, Rafael. Rafael, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, Sabi, tenemos ya a los invitados para darles el ok, porque se viene el gran debate. Gran. Ya estamos para iniciar el debate, entonces estaríamos. Eh, ya me están preguntando que por qué no los dejamos ingresar, que qué pasó con la sala, que están ansiosos por ingresar. Ya están ansiosos, y están tan ansiosos también para debatir, ¿no? Este tema tan importante de esta noche, que. Yo lo considero la verdad, igual. Sí. No te escuches, eh, sabe. Tengo como interferencias, pero bueno, sí, entonces ya estamos por, por comenzar. Eh, tenemos un tema bastante interesante para debate hoy. Eh, y bueno, ya comenzaron a llegar nuestros invitados. No sé si quieras comenzar a presentarlos, Cari. ¿Cómo vamos yo, a ser? Yo quiero que se abran cámara todos, que se abran micrófono, para que la gente lo vea ahí, estamos viendo, vemos cómo llega llega la dama. Uy, qué lindo, mirá qué lindo vestido que tienen las damas, cómo se vinieron hoy. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos, gracias. Yeah, yeah, yeah. Bueno, la verdad que para nosotros es, es un placer tenerlas. Yeah. My... Yeah. Ahí, hace, nos tenemos que, nos vamos acomodando en vivo, esto es, esto es Radio TV en vivo. <ríe> Así que pasan estas cosas y, y vámonos, vamos a ir presentando, ¿no? Falta un invitado, pero estaba en sala, ¿no, ¿Sabi? Sí, sí, Pavel se encuentra en sala. Eh, lo que pasa es que Harold tiene dos imágenes, entonces nos confunde un poquito. Pero nuestro otro invitado está en sala, ya a punto por ingresar. Ah, perfecto. Entonces, eh, mientras los esperamos, si te parece bien, vamos a a darle la bienvenida a Olga, que se presente. Uh -huh. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Qué placer estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Javi. Gracias, Camila, por la invitación. Eh, mi nombre es Olga Lucía Gallego. Soy colombiana de nacimiento, mexicana de nacionalidad. Eh, llevo 25 años creando empresas desde cero. Soy consultora máster en los Estados Unidos, México y Colombia. En este momento me encuentro en Colombia porque vine a hacer una transferencia y aquí me quedé desde que... Pero feliz en los tiempos que son y trabajando ahora desde aquí. Afortunadamente, el tema que nos invitaron a dar hoy está muy conectado con, con lo que estamos haciendo todos y cada uno de los que estamos... Sentado soy aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerte en Radio Mix, bienvenida. Es como que nos conocemos, sacamos las barreras de la frontera y bienvenida a mi país, Argentina, también. Bien. Muchas gracias. No, gracias a ti, Camila. Bueno, y ahora desde Guatemala presentamos a un importante catedrático, docente universitario. Eh, quiero presentarles a ustedes a Harold Harold Saldaña. Eh, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Harold. ¿Cómo te veo por allá? Gracias, Karina, también por recibirme en tu programa. De verdad, qué honor y qué gusto compartir con Olga, con Manuel, con Margie y con los demás invitados de esta tarde noche, ¿verdad? Entre Centroamérica y Sudamérica. Yo soy guatemalteco, eh, soy administrador de empresas, tengo un MBA eh, en la especialidad de marketing estratégico. Y un doctorado en Administración de Empresas y Capital Humano. Eh, acá en Guatemala trabajo como consultor en temas eh, de mentoría empresarial y como un coach de ventas. Así que gracias, Xavi, por la invitación. Gracias, Karina. Y un saludo cordial a todos. Gracias a vos por, por venir, por aceptar esta invitación de Mix Internacional. La verdad que es un placer tenerte acá también. Bueno, Maggie, ahora llegó tu turno de presentarte. Muy buenas noches, bienvenida. Tarde-noche, como dijo. Hola, hola, buenas tardes-noches. Eh, muy, muy, muy agradecida de, de esta invitación. Es un honor estar en Magazine. Y pues soy periodista, soy, soy empresaria, soy en este momento speaker, entrenadora, de la Cámara Internacional de Conferencistas. Soy escritora y creo que el camino que me ha llevado todo este tiempo pues también es hacer mentora, mentora de negocios, mentora de transformación personal y pues muy honrada de estar con ustedes. Gracias a Xavi por su invitación. Y a ti, Karina, pues encantadísima contigo y con todos los fundos. Bueno, muchísimas gracias. Ya se están, nos estamos preparando para el debate, la verdad es un placer tenerlos a todos en esta noche. Y los debates que vienen, ¿no? Sabi, dando sus repercusiones con la gente, que los espera. Espera esta hora, esta última hora de Mix Internacional, como para escuchar este, estos debates. Sí, así es. Los temas son interesantes y son abiertos. Eh, muchas eh, personas piensan, o he escuchado el comentario, que nuestros debates van orientados únicamente al conferencismo y que solamente estamos hablando de temas de conferencistas pero realmente los temas son abiertos aquí venimos a hablar de todo, venimos a hablar de muchas cosas, entonces y ese ha sido el propósito y la invitación de que he hecho o que hemos hecho para nuestros participantes pero nos hace falta uno, ¿no? nos hace falta que ingrese un participante eh, y creo que bien, está que tiene, sí. me parece ahí está ahí está bienvenido una bueno, disculpa ya sabemos temas de conexiones de red y demás pero ya se solucionó entonces ya estoy totalmente listo y agradecido totalmente con ustedes por tan atenta invitación y aquí estoy listo para lo que venga bueno me encanta me encanta la predisposición que tenés ahora sí te invitamos a que te presentes perfecto muchas gracias primero que nada agradecerles el espacio, agradecerles a la audiencia, su tiempo. Voy a hacer todo lo posible para que esto eh, pues deje algún mensaje y, y pues bueno, que nos eh, divirtamos y que aprendamos cosas nuevas el día de hoy. Mi nombre es Pavel Andrade, yo radico en la ciudad de Guadalajara, en México. Acá tienen su casa. Bueno, yo me dedico al tema eh, empresarial, soy contador de profesión, tengo eh, una empresa... Seis años te tengo ya con esa empresa, que es con la que inicié, he hecho algunas otras. Y bueno, ahorita estoy muy encantado de la vida en eh, hacer el tema de capacitación, de coaching, en tema de negocios y de formación para speakers. Así es que es lo, lo último que me he dedicado los últimos años y bueno, será un honor compartir con, con ustedes este espacio y este tiempo. Bueno, ya están todos. Muchísimas gracias, Bienvenidos. Ya están todos presentados, ahora sí vamos a las reglas de este debate. ¿Sí? Reglas que realmente no son tan, tan duras, ¿eh? Solo es para que tengamos un orden. La idea es que cada uno haga su exposición de cinco minutos. Ahí pueden hablar del tema y lo que piensan del tema planteado en este debate. Después de la exposición de cada uno de ustedes, va a haber dos preguntas que van a tener cada uno para hacerle a uno de sus compañeros. Puede ser al mismo o diferente. Después de esas dos, van a tener esas dos preguntas que va a durar un minuto para preguntar y dos minutos para responder. Viene después el cierre final que van a tener dos minutos cada uno para llegar a la conclusión que ustedes consideren en esta noche de debate. ¿Está todo claro? Perfecto. Bueno, Sadi, ahora vos, el tema del debate y la apertura de este debate en la noche de Mix Internacional. Bueno, entonces estoy tranquilo y confiado porque las personas que están acá, aparte de que somos de la Cámara Internacional de Conferencistas, eh, son personas talentosísimas y muy allegadas. Entonces, bueno, nuestro tema. ¿Puede la pandemia llegar a hacerme perder el control de mi intimidad y el control de mis eh, datos personales? Es el tema de, la, de nuestro debate de hoy. ¿sí? Entonces, si te parece bien, Cari, vamos a comenzar con las niñas para que nos den su punto de vista. Y llamaría entonces a, a Margie para que nos dé su, su posición en este importante debate. Cinco minutos para ella y su exposición. La escuchamos. Ok, pues definitivamente este es un tiempo en el que, en el, que el ser humano ha, ha logrado vincularse a sí mismo. Es un tiempo en el que lo podríamos llamar eh, crisis, pero también lo podríamos llamar una oportunidad. Así es que si la pregunta para el debate es ¿puede la pandemia hacerme perder el control de mi intimidad? La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estoy yo, qué tan dispuesto estás tú a realmente ir a tu interior, reconectar contigo y darte la oportunidad, dar el permiso de ser un libro abierto para empezar a entender cosas de tu vida, cambios que tienes la oportunidad de hacer para empezar a conocer un poco más a los miembros de tu familia, para conectar con el sentido de la vida, con tu propósito superior. Podríamos decir que, que si estamos en, en familia, creo que lo he evidenciado. Yo pues eh, con, he convivido con mis padres, pero generalmente eh, tengo mi independencia. No obstante, pues creo que ha sido un tiempo muy importante en el que, en el que estar juntos es, es poder entender las diferentes maneras de ser, ¿sí? entender mis maneras de vivir, mis maneras de interactuar, mi interioridad. Cómo, cómo he podido aprender a encontrar eso que me interesa, poder determinar qué definitivamente no me gusta, a qué no estoy dispuesto, dispuesta, y, y ver también la, la cotidianidad de las personas cercanas a mí. Creo que ha sido un momento muy importante para, para entender Cómo, ¿Cómo nos movemos desde nuestra esencia? Así es que yo diría realmente que hay algo que me pueda a mí hacer perder de mi propia vida, solo aquello que yo permita. Y en este caso hablaríamos de la, de la intimidad, ¿verdad? Pero, pero yo personalmente asumiría que, que mi intimidad será eh, aquello que yo decida Personalmente me encanta ser un libro abierto. Personalmente creo que vivir en mi congruencia como Margie Buitz es poder hablar de todo, que, el, que los seres humanos sepan quién soy, cuál es el camino de mi vida, en dónde me he tropezado, que, cómo es mi carácter. Creo que los seres humanos dentro de lo divino y lo humano Siempre tendremos unas sombras, siempre tendremos unas luces y, y desde allí, pues creo que, que perder el control de mi intimidad y mis maneras es, es la posición que yo asuma hasta donde pongo límites, qué cosas permito. Y, y creo que ha sido una oportunidad muy grande para, para ver que, que realmente, a qué realmente sí estoy dispuesta, a qué realmente no y, y cómo hacer concesiones con las personas que me rodean para, para precisamente tener la, mi, mi vida y, y mis puntos. Ahora bien, en la protección de datos personales, yo, yo lo asumo como, como la posibilidad de, de, de darle manejo a, a las redes, de darle manejo a... a a, a todo lo que tenga que ver con, con mi profesión, con mi empresa, con, con el cuidado y, y, y, con, y con todo el trabajo que, que hacemos los empresarios, los emprendedores, cuando, cuando estamos en nuestro camino, yo, yo realmente, a todo este tiempo de pandemia, lo, lo que sí puedo decirles es que yo siento que, que cada cosa tiene una prioridad, que cada cosa tiene una oportunidad, y dependerá siempre de, de la visión que, que yo tengo respecto de. Así es que creería que para mí es un no, es decir, no, no tengo por qué perder el control de mi intimidad, y no tengo por qué eh, perder la, la protección de mis datos personales. Creo que todo, mientras esté en organización, mientras tú decidas tener responsabilidad, eh, conexión y criterio de, de, de tu vida, de tus decisiones, de, de lo que realmente consideras en, en, en todo tu proceso, tanto personal como laboral, yo diría que no. Así es que eh, si en este instante te lo preguntas en tu casa, en tu vida, cómo estás, si has estado con orden, si has estado buscando en dónde están tus límites, en dónde no estás poniendo límites. Hay una pregunta que me encanta hacer y es qué tanto eres capaz de decir no a las cosas. Y me he dado cuenta que cuando no tengo claridad en lo que realmente quiero o en el objetivo que estoy logrando, fácilmente puedo dispararme en sí a todas las cosas. Pero, pero creo que es, es, algo, es algo importante que he tenido en este último tiempo en cuanto a, a, a no perder el control de mi intimidad cuando to, pongo límites. ¿Ok? Ok. Ahí ya pasaron, Maggie, los cinco minutos de tu exposición. Seguimos, seguimos en este debate. Y vos dijiste, Sabe, que empezábamos con las mujeres. Así es. Entonces. Eh, pasamos eh, niña o niña ¿por qué lado nos vamos tú? Ah, por eso vos dijiste empezamos por las mujeres ¿querés hacer uno y uno una igualdad? No, me parece bien, sigamos con las niñas entonces, eh, Olga, sería tu turno para que nos des tu posicionamiento acerca de nuestro tema ¿vale? Entonces, eh, adelante, tienes tu posicionamiento Tu sonido, porfa Ok ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Perfecto? Perfecto. Bueno, entonces, con respecto al tema de si puede la pandemia hacerme perder el control de mi intimidad y la protección de mis datos personales, esto es un tema de debate. Eh, yo lo enfoqué desde un lugar de protección de datos con la tecnología, porque es parte de mi expertiz profesional. Eh, la, la, los datos, la protección de mis datos personales en este momento eh, se hacen a través de muchísimas maneras y se están perdiendo no solamente desde hoy con, el, con esta pandemia sino hace muchos años cuando inició, cuando inició toda esta era de, de la comunicación con el teléfono en 1800 que ha, ya sabían si estábamos o si no estábamos, luego llegó la computadora, luego llegó en, en 1980 más o menos el Internet, todo lo que nos ha ido conectando, nos ha ido, eh, es, nos ha hecho perder eh, la, parte, la parte íntima, la parte de reserva. En el teléfono, eh, todo lo que tenemos en nuestro celular se comparte, el google maps, el gps todo, lo, el estado sabe dónde estamos la, eh, nuestra pareja eh, todo se, se volvió falta no, no tenemos esa protección hay una parte de la protección de datos que es muy importante que hay, hay la ley de protección de datos en muchos países hay unos datos públicos que por supuesto lo debe saber el estado que son tus finanzas, que son tus transacciones comerciales eh, esos son datos públicos, tu cédula, bueno, hay otros datos privados y otros datos privados como que son de naturaleza íntima y reservada solamente para lo que a ti te interese. Pero hay unos datos que a diferencia son sensibles, que es un dato que afecta ya la intimidad del, de, de la persona, la, la intimidad del titular, digámoslo así, y su uso indebido puede generar eh, discriminación, eso es un dato sensible hablando ya pues más a fondo de, de leyes, pero en este momento con la pandemia hay aplicaciones que con la tecnología nos están diciendo entra y da tus datos voluntariamente, como en Madrid que hay un Corona Madrid no sé qué, entonces tú entras y voluntariamente dices estoy sano, peso tanto, soy mujer, es una, son, son aplicaciones, pero hay otros datos muy, otras otras tecnologías más fuertes, como en Corea del Sur, que, que tienes que estar conectado con el GPS, conectado con tu celular y absolutamente todo el mundo va a saber dónde estás y qué haces. Eh, en mi opinión personal, sí se ha perdido muchísima intimidad, pero no solamente por esta pandemia, sino hace mucho tiempo con la conectividad, lo cual está bien y mal. Está bien y está bien para el objetivo que tú quieras hacerlo y para el buen uso y mal si quieres resguardar tu intimidad y cuando viene los la gente ilegal, la gente que hace mal las cosas. Por eso yo creo que que sí hemos perdido muchísima, muchísima intimidad con los datos, pero no es solamente por la pandemia, es, es a, a, a través de los años, de la tecnología, de la conectividad. Y, el, y siempre, por más cuidadosos, que seamos en ingresar, una clave, en ingresar unos datos, siempre vamos a, a estar No, solamente en este momento de la vida, sino siempre ya vamos a estar completamente conectados, geolocalizados, eh, todas tu, tus cosas están completamente conectadas. no, hay forma de desconectarse a menos que ya no, estés en este ciclo. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto. Uf, uh, bien, le, bien. Oh, le sobró dos minutos. No, puedo, puedo continuar, <risas> <pero> quería <preguntar. risas> ¿Querés usarlo? Lo puedes usar, ¿eh? Oh, quería, quería, quería agregar que es parte de estar dentro de la tecnología, que es una área muy sensible. En este momento, en la pandemia, estamos con prisa de entrar a un centro comercial, entonces nos damos cédula, nombre, dirección, teléfono, que antes en el momento de escribirlo en un, super, en, en, en un, en una, en un cuestionario, uno decía, pero ¿y para qué lo van a usar? Eh, en México y en Colombia podíamos firmar un contrato de confidencialidad, de protección de datos. En los Estados Unidos es muchísimo más estricto, eh, pero siempre estamos en este momentos muy vulnerables porque además estamos con la prisa de ingresar al centro comercial, con la prisa de que sepan que estamos sanos, entonces estamos muchísimo más vulnerables y más abiertos por logística, por premura, y porque además estamos conectándonos a través de otra forma. Ya no nos conectamos a través del abrazo, sino de esta manera nos conectamos, entonces ya tenemos que aprender que hasta el Zoom nos pueden hackear. Acá nos pueden estar grabando y nosotros no tenemos ni idea que lo están grabando han usado bases de datos tan in, tan inquebrantables como software impresionantes como los wikis bueno muchas muchas noticias que sabemos entonces si sí estamos vulnerables y sí uh, hemos perdido el control de nuestra intimidad hace muchísimo tiempo por más que no subamos cosas personales, por, todo lo que escribimos queda ahí, todo lo que escribimos queda en histórico. Esa es mi posición. Muy bien. Ahí ya, ya estamos, ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias, Olga. Y nos vamos, nos vamos ahora con ellos, con la exposición de los siguientes participantes. ¿A cuál elegís, Sabi? Claro que sí, entonces nos vamos con nuestro amigo Guatemala, con Harold para que nos dé su posicionamiento acerca del tema de hoy. Entonces, adelante, Harold, tienes el tiempo. Gracias, Xavi, por la oportunidad. Radio, Radio Mix Magazine también. Muchas gracias. Pues, en relación a este tema, creo que mucho de lo que nosotros debemos de comenzar a gestionar es el cuidado del manejo de nuestra propia información. A veces nos dicen, hey, oye, ten cuidado con tu documento de identificación, con tu tarjeta de crédito con tus documentos personales, cuando tú mismo estás de compras o tú mismo estás expuesto en esos lugares públicos. Ahí comienza mucho de esta situación, porque ahí es donde tú te comienzas a exponer a personas que son totalmente desconocidos en un ambiente sin control, no regulado. ¿Por qué? Porque cuando tú pierdes el control de tu información es cuando cualquiera podría accesar a datos muy personales tuyos. Eh, por ejemplo, en muchos de los países de Latinoamérica, eh, datos de tu seguro, personal, social, eh, datos de dónde tú vives, dónde tú trabajas, dónde tú eh, estás eh, en mucho de tu tiempo. También debes de dejar de tener una perspectiva muy abierta, sino que debes de tener muy claros tus objetivos. ¿Qué es lo que pasa ahora es que tú debes de tener un poco de cuidado cuando tú manejas información muy confidencial, de, eh, entidades o instituciones que relativamente son nuevas. Y que no están reguladas. ¿Por qué? Porque hay mucho comercio de información personal de las personas, pero ojo hacia dónde va esa información. Por eso tú tienes también que tener una coherencia. Mucho de lo que han dicho eh, las dos compañeras conferencistas esta noche y es eh, esa coherencia de que, bueno, vas a ir a hacer una gestión, por ejemplo, ante una institución financiera y entonces... La coherencia es qué tipo de pasos deberían de ser los coherentes dentro de ese proceso y para qué te van a pedir esa información. Y de ahí tener mucho cuidado con lo que tú estás firmando, con lo que tú estás gestionando, para cuidar también el manejo de los fines con los que tú estás gestionando tu intimidad y la protección de tus datos personales debe de comenzar contigo mismo, ¿sí? Eh, es cierto que hay entidades que lo van a regular. Es cierto, como lo decía Olga, hace un momento que tú vas a estar expuesto en los medios digitales. Eh, pueden por ahí eh, querer eh, hackear información, pero mucho de esto tú lo vas a poder respaldar. Hay mecanismos ahora también con el cual tú puedes eh, crear diferentes eh, códigos de acceso. ¿Verdad? Para el manejo de eh, tus passwords tanto en diferentes portales donde tú haces operaciones, como también en el manejo de tus portales de videoconferencia, como decía Olga. Ahora, realmente todo esto eh, nos lleva también a un escenario que es muy importante y clave en estos momentos de la pandemia y es que eh, se han perdido muchos eh, trabajos, ¿sí? Y entonces hay muchos profesionales, muchos colegas, amigos en toda Latinoamérica que están exponiendo sus datos porque los están exponiendo en una agencia de reclutamiento ante una empresa para poder conseguir una nueva opción laboral. Mi recomendación es que tú encamines esa información en el momento en el que tú ya estás dentro de un proceso y que tú ya vas avanzando en el mismo. No de entradita, no de dejar. X y Y, información demasiado completa tuya en un lugar donde tal vez hay una posibilidad muy leve de la plaza y tal vez la, la misma empresa solo lo está gestionando, pero no está ya en un proceso específico. ¿Por qué? Porque en este momento con la pandemia, mucha de esa intimidad y mucha de esa protección de datos está en nuestros procesos laborales, en nuestros procesos de gestionar una nueva oportunidad laboral. También tienes que tener cuidado mucho con el, el, la fuga de información y la fuga de información es cuando tú haces algún tipo de eh, operación eh, comercial, ya sea a título personal o dentro de una organización. Y entonces cómo se están manejando esos fines? Por qué? Porque muchas veces existe el famoso secreto industrial donde se deben de cuidar eh, algunas patentes o marcas o datos confidenciales de X o Y marca o organización. Tienes que definir tus estándares. Tienes que manejar tu versi, vera, versatilidad de los datos, pero desde el punto de vista de una veracidad, validándolos, sí. Debes de revisar que los sitios donde tú ingresas alguna información sean válidos, eh, qué tipo de comentarios hay en los blogs o en los chat de ese tipo de organización. Y debes de tener un poco de cuidado al hacer las operaciones electrónicas para que todas estas estén cumpliendo protocolos de ciberseguridad. Y no debes de revelar tus passwords eh, ante ninguna situación, ni a un ente personal, ni a un ente virtual eh, o de otros fines con tal de participar, no sé yo, en algún tipo de concurso o de situación que te esté poniéndose como ganchito. Y entonces tú solo mantén tu coherencia para ver si esto es válido entre de los procesos de proteger tu información. Muy bien, ya ha finalizado estos cinco minutos y vamos por los últimos cinco minutos de exposición con el siguiente participante, si te parece, Xavi. Claro que sí, pues tenemos un amigo muy importante desde México, nos está acompañando hoy, un personaje el día que invitamos el día de hoy. Entonces, mi estimado amigo Pavel, adelante con tu posición. Muchísimas gracias por tan eh, bonita presentación, mi queridísimo amigo Xavi, mi querida... Ah, Karina, bueno, mi punto, okay, a lo que tenemos que hablar el día de hoy, que es si puedo perder el control de mi intimidad. Vamos por esa parte primero. Ok. Primero, primero que nada yo diría, ¿realmente tenemos una intimidad? ¿Tenemos ese control de nuestra intimidad? Esa es la primera pregunta que yo haría o lo que me viene a la cabeza en cuanto yo este, recibí el tema, me puse a pensar y dije, a ver, ¿estoy teniendo el control de, de mi intimidad o realmente no estoy teniendo el control? ¿O será parcial? Creo que aquí pasan dos cosas. Una es el hecho de la era digital en la, en la que estamos actualmente. Y misma que se ha acelerado totalmente por el tema de, de la pandemia, del virus. Ahora todo es electrónico, todo es digital y estamos en una vida totalmente metidos en medios digitales. Pero sigue siendo una opción. Si yo ofrezco mis datos personales o mi intimidad, a temas sobre todo de redes sociales o si me los guardo. Ahora viene otra pregunta que yo me hice bueno. Si expongo eso, esa intimidad, mi vida, si la, la entonces la comparto a través de redes, puede ser total o parcialmente que ahorita realmente coincido totalmente con lo que comentan los ponentes pasados en el sentido puntual que dicen. Bueno, podemos ser ahorita espiados incluso. Podríamos estar siendo grabados incluso. Y no lo sabemos. Vámonos a lo que sí sabemos, a los datos o información que yo permito y que yo comparto a través de redes sociales. Ejemplo Instagram, efe, ejemplo Facebook, ejemplo WhatsApp. ¿no? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó realmente con tener esa presencia, esa interacción en medios y qué puedo perder o qué estoy perdiendo. Yo en mi caso personal, te podría decir, yo sí interactúo en sociales y subo información con un propósito establecido, que es mantenerme en la mente de las personas, dado mi mis actividades económicas, mis actividades profesionales y a lo que me dedico actualmente. ¿Qué gano entonces? Posicionamiento, gano conocer nuevas personas, gano también diversión, me divierte estar interactuando y probablemente, y a lo que más me, me perfilo es, a ganar clientes eh, o, o posibles clientes o posibles socios para algún negocio. ¿Qué pierdo entonces? Pues bueno. Aquí perdemos, en mi caso, totalmente este tema de intimidad. Anteriormente, las personas no sabían de mí, yo te hablo de mi caso particular y específico. Anteriormente, antes de que fuera tanto el boom de las redes sociales y antes que yo me metiera a estos temas de estar tan activo en redes sociales, te hablo de tres años para acá, que es cuando más he estado activo, antes de esos tres años, que también es cuando... Empecé una que eh, se dedica al tema de consultoría, de asesoría y todos estos temas que se llama Activo Mental. Antes de esto, yo era una persona muy mmm, temerosa de compartir información. Así es que yo no compartía en dónde estaba, quiénes eran mis amigos, qué gimnasio iba, qué restaurantes prefiero, qué información eh, qué coche traigo, por ejemplo, o qué lugares visitaba, etcétera. Así es que, en mi caso, pasa que, digo, ok, Pavel, de tres años atrás, estoy perdiendo oportunidades de negocio por no tener una vida virtual, una vida en redes sociales, en medios digitales. Así es que, Decidí de una manera consciente restar un poco de mi intimidad a cambio de ese posicionamiento y de ese crecimiento exponencial, porque eso es algo que te dan las, los medios digitales, un crecimiento exponencial y tener la oportunidad de, por ejemplo, compartir un, un escenario virtual, por supuesto, con personas tan grandiosas como son mis compañeros conferencistas de esta sesión y como los dos grandes presentadores a quien quiero y admiro muchísimo. Pero es parte de lo que entonces estoy perdiendo por una parte, pero estoy ganando por otra. Para ir concluyendo, este tema realmente dejarlo a las leyes, al menos, bueno, lamentablemente en mi país, Sí existe, regula esto que es la ley de protección de datos personales, pero sin embargo, pues, bueno, siempre es, buscan una manera las personas, las empresas, de cómo zafarse de cierta responsabilidad. Entonces se vuelve un tanto cansado para la persona que está ofreciendo sus datos personales o exponiéndolos en medios digitales y luego, si quieres evitar que los utilicen para otros medios, bueno, se vuelve un, poqu un poquito complejo porque estas bases de datos incluso se ofertan al mejor postor. Y bueno, es complicado meterte en temas legales con cada una de las personas que esté filtrando tu información o que te esté marcando para alguna situación. Así es que, pues bueno, lo dejo esto en la mesa. Que en resumen, yo te diría, pierdo intimidad, gano negocios. Esa sería mi conclusión de este hasta este momento en la participación. Excelente, excelente, Pavel. Muchas gracias. Bueno, y seguimos aquí en nuestro espacio en la radio. Cari, ¿cómo lo has visto? Yo lo vi muy bien, la exposición de todos. La verdad, muchísimas gracias. Me intriga ahora saber las preguntas que cada uno tiene para sus compañeros. Sabi, ¿quién empieza a preguntar? Bueno, yo le daría la palabra a Harold para que nos diga a quién va a cuestionar. ¿Para quién va tu pregunta, Harold? Bueno, gracias, Xavi. Gracias, Karina. Pues mi pregunta va para Olga. Y eh, es una pregunta un poco así como el tema de experiencias en este tema en el que estamos debatiendo esta noche. Y es, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia al cuidado de tus datos personales? O sea, tú compartirías esa buena práctica en el manejo del cuidado de tu información, Olga. Olga, no tenés abierto el micrófono. Por eso, muy juiciosa con las reglas. Sos Muy bien, sos de las mías, que se olvidan sí. también de abrir el micrófono. Bueno, Harold, muchísimas gracias por tu pregunta. Creo llevo in, inicié todo este mundo digital, eh, realmente por casualidad, por, porque mis hijos se volvieron adolescentes, entonces para hacer bo mamá, eh, hacker, para ver dónde estaban, qué decían, eso fue mi, mi, mis inicios realmente en, en este mundo digital. En el mundo, rea, en el mundo offline, eh, si era muy cuidadosa con mis datos personales, en el momento, como decía, eh, como decías, Harold, como decía eh, nuestra compañera, de eh, nuestro compañero Padel, en el momento de escribir, en dónde escribía, en dónde estaba entregando los datos, cuando llenaba las encuestas en los restaurantes, recuerdo que eran con papel, era papel, el, el, el, el mesero te escribía y uno le preguntaba automático tengo que poner mi correo porque no quería recibir. Hace unos años en ninguno de nuestros países había esta reglamentación tan estricta de que no podían mandarte mails. Entonces uno ponía el mail y eso le escribían todos los días. Compre, lleve, pague, descuento. Era mi forma de, de, de proteger. No poner mi mail o mi, mi, mi celular para que no me llamaran a ofertas de teléfonos. Hoy en día eh, la verdad es que dentro de mi trabajo, también como, como consultora, como conferencista, eh, hace un año ya, ya eh, como escritora, es muy difícil mantener una parte eh, íntima de tu vida, porque, porque la gente quiere saber un poco más acerca de ti, no solamente de... Yo trabajo con mujeres también y somos muy curiosas, en buena onda, de saber de dónde vienes y cómo lo hiciste. Mi primer libro se llamaba ¿Cómo emprender de cero después de los 40? Así que el desnudo eh, fue total eh, acerca de mi vida, pero era más un crecimiento para otras que con lo, como lo fue para mí escribirlo. Así que esta protección en este momento para responder puntualmente, Harold, tu pregunta la hago más que con mis fotos. Eh, personales y mis fotos de mi familia mi Instagram, comparto ciertas cosas como para tener una interacción más live y no solamente conferencias escritos, como en las historias, en las historias que duran 24 horas, esa es la única manera de proteger eh, mi intimidad como en mi vida privada sin embargo hay muchas cosas de mi vida privada que están relacionadas con lo que escribo y a quién les hablo que son experiencias femeninas como Emprendes de Cero eh, este en este año mi libro es el amor en los tiempos del Covid entonces toda la historia todo el mundo lo quiere saber lo quiere leer la quiere seguir entonces es difícil mantener esa intimidad no es fácil y cuando todos nosotros los que estamos aquí tenemos que pararnos en un auditorio y la gente no solo quiere saber esto quiere saber un poco más y si podemos llenar llevarlos a través de nuestra experiencia o a través de conectarnos desde el corazón eh, como, como bien potenciaba margen su exposición a conectarnos desde una manera más real y más, más confiada pues ahí es donde saltan las alertas de la seguridad pero siempre siempre vamos a estar expuestos siempre vamos a estar expuestos en este en este momento de, del mundo. ¿Un sonido? muchas gracias a los dos al que preguntó y al que respondió y seguimos porque la pregunta ahora la realiza quién sabe la pregunta la realiza pavel y aquí ok le vamos está esto me, me encanta que nos agarren en curva porque esto le da cierto saborcito <risa> a, al programa Ok, um, para, entonces y así interactuamos los cuatro. Mm, Considera. No, no se escuchó a quién va la pregunta, se te cortó. Para bien. Margie. Perfecto. Ahí, listo. Ok, okay. siguiendo mi analogía, Margie, ¿De qué gano y qué pierdo cuando, bueno, más bien, ¿De qué gano cuando pierdo intimidad? Yo quisiera que tú comentaras esa, esa parte, de si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, y por qué, cuál sería tu punto de vista en ese, en ese sentido. Ok, eh, pues para mí es súper válido, Pavel, y, y a todos quienes nos escuchan, eh, porque es que yo me tomé mucho el tema de la, de la intimidad, de verdad, algo muy personal. Y, y mi postura frente, frente a, la, a la protección de los datos, todo lo que han expuesto los, los compañeros, para mí es decirles, siempre hemos sabido que, que los datos, el, el sistema mundial, eh, todos los datos están expuestos, entonces yo como que mi premisa de vida, mi filosofía de vida, no pelea eh, en ese tema de, de los datos. Yo soy una mujer que confío, que confío ampliamente, sé que ten, estamos regulados por leyes, ¿sí? Cada país de una u otra manera eh, está regulado por sus leyes. En algún momento siempre sabremos, los empresarios, los quienes nos exponemos en, en público, que tendremos haters eh, que tendremos detractores, que tendremos personas que no están de acuerdo con nuestros puntos. Así es que yo, yo creo que el tema de perder intimidad, yo, yo no lo veo tan, tan complejo. Para mí creo que, que más verlo como perder intimidad es, es ganar conexión con, con mi cliente. Es, es, por eso yo les resaltaba hacer un libro abierto para que, pues, es la congruencia a, a, a, la que, a la que invito siempre porque eso es uno de mis valores. No es fácil a veces como aparecer y, y, y estar presentando que cometes un error o, o, o que has fracasado en esto o en aquello, pero creo que definitivamente a mí eh, me parece que ser un libro abierto es no perder intimidad, todo lo contrario, es, es ponerte eh, en, en una postura de un ser, un ser humano normal que es capaz de inspirar a otros, de servir a otros a través de sus productos, de sus servicios y evidentemente pues es, es natural que, que todos cuidamos nuestros datos, que, que siempre es estar atentos ¿no? A, a, a no dejar la información así como porque sí, pero, pero yo creo que, que ganamos conexión, ganamos cuando entre comillas pierde intimidad. Yo, pues yo realmente eh, no siento que la pierdo, siento que, que me gusta mucho tener conexión con las personas que me conozcan tal cual como soy, de dónde vengo, qué ha pasado con mi vida, en dónde no he tenido aciertos, en dónde eh, he podido tener aciertos. Y a mí me parece que gano eso, conexión, interacción, eh, apoyo, servicio a otras personas y que podemos inspirarlas siendo, siendo libros abiertos. Gracias, Pavel. Gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces. Ahora pregunta. ¿Quién, Xavi? ¿Tenés el micrófono cerrado? Yo... Estamos esta todos, vez, viste que esta vez lo dejé abierto. Bueno, entonces vamos con la pregunta de Harold. Harold, ¿a quién le preguntas esta noche? Bueno, eh, gracias, Xavi. Mi pregunta ahora sería para Pavel. ¿Sí, Pavel? Vamos con una pregunta que te dice ¿Cómo influye el cuidado de tu marca personal dentro del de escenario de la protección de tus datos? ¿sí? Como dijo Margie, estamos como que expuestos, estamos creando esa marca personal, pero a la vez tienes que tener algún cuidado de, de datos personales tuyos. ¿Cómo haces esa conjugación de esos dos mundos? Ok, muchísimas gracias por tu pregunta. Carol, me parece eh, totalmente valiente. Bueno, sí considero, coincido con el hecho de que desarrollar una marca personal en temas más y utilizando el apalancamiento de las redes sociales es, es para mi punto de vista y más en, lo que, en el ramo que estamos, sobre todo hablando del tema de conferencismo y demás, es o tener presencia o no tener trabajo y no tener nada que hacer. Es mi punto de vista, es, es mi experiencia. Así es que totalmente de acuerdo. No por ello voy a y voy a permitir dar información o exponer tanta información a todo el mundo. ¿A qué voy con ello? Yo considero que existen ciertos trucos que, puede, que yo puedo aplicar para sí estar teniendo presencia pero sin perder ese tema de, de intimidad y sobre todo para no ser tan vulnerable. Además, eh, acá en México están crueles las cosas de seguridad, se los digo con esta... y con ¿Qué es lo que hago, por ejemplo, yo? Para ser concreto y dar un ejemplo puntual. Yo la red social que más utilizo es... Instagram la interacción de las historias porque coincido con Margie que eso me da cercanía y crea un muy, ex, muy estrecho con mis clientes sin embargo al yo ser figura por mi Instagram abierto ¿qué quiere decir esto? que cualquier persona mis historias y puede mirar el contenido que ahí tengo ¿qué hago entonces? por ejemplo voy a un restaurante yo publico que estuve hago la foto la historia la guardo y publico en donde estoy ya hasta que no estoy ahí para evitar un tema, como les comento, de inseguridad. Eso es lo que no, no me gusta ser eh, tan específico en estos temas, pero de verdad es que México, digo, estamos pasando por una situación y vale la pena mencionar que el tema de pandemias, en tema de crisis económicas, los índices incrementan. Así es que ese, en esa función va, Harold, mi punto de vista: mantenernos en redes sociales, pero seguir cuidando ciertas cosas. Perfecto. Bueno, terminó el Excelente. tiempo. Gracias Excelente. por responder. Excelente. Gracias, Pavel. Muy bien. Margie, tu pregunta. Bueno, pues mi pregunta va para mi querido Harold. Y Harold, ¿cuál ha sido la transformación personal o empresarial que has tenido eh, o qué has estado haciendo en este último tiempo en, digamos que en esta en esta etapa en la que estamos en la humanidad bueno muchas gracias Margie, por la pregunta pues creo que me, en, en esa respuesta creo que voy a incluir a Xavi sí porque eh, hace algunos meses Xavi también me invitó a participar en el speaker summit de la cámara internacional de conferencistas y eh, por esa buena oportunidad pues también se dio eh, la opción de gestionar y participar dentro de la misma cámara en el movimiento que ya está acá en el chapter Guatemala, en el capítulo de Guatemala, Xavi. Y eh, pues también a agradecerle a Xavi por la oportunidad de estar hoy en, en Radio Mix Magazine, donde pues eh, es una oportunidad para mi persona como guatemalteco, como centroamericano, de poder compartir contigo otros países, ¿verdad? Norteamérica, Sudamérica, América del Caribe, pues fácilmente ahorita nos están viendo hasta en España, y poder compartir lo bueno que tenemos eh, en un país eh, como Guatemala, desde el punto de vista que podemos dar un buen mensaje a los demás, generalmente lo he hecho, cuento Margie, con un movimiento que se llama Marcas Personales GT, acá en Guatemala, entonces realmente lo que hemos hecho es eh, gestionar marcas personales con eh, atletas, con artistas con empresarios, con emprendedores y realmente eh, contar una buena historia de ellos al mundo eso creo que es el momento más allá de, de como tú decías de la intimidad, también es la oportunidad de ser ese libro abierto dando una buena historia a los demás y eso seguro nos va a seguir abriendo más oportunidades para los negocios y la vida solo lo que tienes que hacer es eh, dar la mejor versión de ti mismo Gracias, Harold. Gracias, Harold. Muy bien. Bueno, y finalmente, mi estimada amiga Olga, para que tú preguntes y cuestiones a alguien de los participantes. ¿A quién le vas a preguntar? Con micrófono, Olga, abierto. Yo te voy a pedir, por favor, que no me copies. Yo lo hago por invitación. ¿eh? No, abierto. Bueno, mi pregunta va para mi compañera Margie. Eh, escuché su, su ponencia muy desde el corazón y con mucha atención eh, y me conecté mucho a través de, de, de su discurso y quiero preguntarle, eh, esa apertura, Margie, eh, que tienes del libro abierto que en mi postura me, me aterra, ¿no? Desde mi creencia y mis miedos, no es el tuyo ni correcto, si desde mi creencia y mis miedos. Eh, eh, ser libro abierto y vulnerable eh, como lo has manejado con una imagen impecable en, en tus redes y en, y en tu profesión ¿cómo manejas tu coherencia online y offline siendo un libro abierto en, todo tu, en toda tu vida profesional y personal? Eh, gracias mi Olga por esa pregunta es una pregunta muy acertada definitivamente creo que que como lo, lo, lo reiteré también en, en la respuesta de Pavel, yo creo que el ser humano debe definitivamente a, a, a hacer una apertura. Tú decías algo importante, Olga, y es desde mis miedos, ¿no? Creo que todos los seres humanos tenemos unas experiencias, ¿no? Y, y en la medida en que sanamos, en la medida en que nos damos la oportunidad de ver nuevas maneras, de ver nuevas experiencias, sí, como que viví esta experiencia de pronto no fue la mejor, pero, pero ahora, ¿cómo me dispongo a? Ah, yo, yo creo que... Lo que me ha funcionado a mí, Olga, querida, y a toda nuestra audiencia mix es, es definitivamente estar en apertura y, y ser consecuente con quien soy en todo lado. Es decir, si estoy con mi familia, pues estoy offline y online, es decir, eh, habrá oportunidad de que la gente sepa pues que comparto con mi familia y que ser humano del planeta pues no comparte con su familia, con sus seres queridos, con la gente con la que labora. Entonces yo, yo realmente lo que hago, Olga, eh, es, es algo que funciona y que lo tiene Pavel. Yo digo ser libro abierto, guardadas proporciones de de tampoco exponerse a pues a un peligro o algo, pues, o sea, es, es como, como desde, el, desde la, desde tener claro que que tampoco pues, nos vamos a exponer como a, a que me roben o que nos atraquen o que nos pasen cosas, ¿no? Si, si, pro, si pongo algo de mi cotidianidad, de mis momentos empresariales o lo que sea online, pues definitivamente es, es posterior al momento exactamente vivido. Yo creo que es, es, es natural y es, y es lo más importante que podemos hacer, pero, pero retomando esa congruencia entre lo offline y lo online, es guardadas proporciones de seguridad, definitivamente... Es, yo, yo siempre pienso que todo es una mentalidad, si tú piensas que te van a robar tus datos o que van a tener tus datos para hacerte daño, algo va a pasar allí, si tú piensas que tus datos en exceso van a estar usados, yo creo que es, es manejarlo, no es, es una consecuencia de, de quién decide ser, yo asumo en mi vida desde una mentalidad de confianza, de confianza en que la vida, de que la energía universal fluye de manera tranquila para mí, para mi familia, para mis seres queridos, y que la conexión que tengo con las personas, como con ustedes, que equipo de, de seres humanos maravillosos, pues es, es bonita y, y va a ser amable para mí. Entonces creo que es una, una sinergia entre confiar en que, en que las cosas pueden salir bien y que estamos también protegidos, ¿no? Que, que, que no es, no es dar papaya, como diríamos aquí en Colombia, no sé, en otros países, pero, pero no es como exponernos así abruptamente, pero, pero sí es que la gente pueda inspirarse a través de, del camino que hacemos. Pues muchísimas gracias. Mar. A ti, Olga. Bueno, perfecto. Lamentablemente nos queda muy poquito tiempo. Vamos a pedir, Xavi, entonces que sea en breve en este cierre, en este broche final de conclusión, sobre este tema del debate, ¿Quién empieza cerrando, Xavi? Bueno, entonces le diría a mi amigo Harold que vaya cerrando, que nos dé su posicionamiento final. Eh, en dos minutos para que nos dé su posicionamiento. Bueno, pues Xavi, muchas gracias. Gracias Karina. Gracias Pavel, Margie y Olga. Qué interesante escuchar cada una de sus ponencias y sus puntos de vista. De verdad creo que en esta noche me voy con muy buenas conclusiones del tema punto de vista de mucho de lo que se dijo acá y es tienes que exponer esa parte en donde tú puedas ganarte la confianza, el respeto y la posición ante el mercado, pero también pues teniendo ciertas precauciones o como mucho de lo que dijo Pavel y dijo Margie, de a veces es por lo cual a veces publicamos eh, ciertas fotos después de haber estado en cierto lugar, ¿verdad? Entonces es para... Nosotros mismos eh, transmitirle a, a estos seguidores, a, a estas personas que, que te siguen por lo bueno que tú estás haciendo, pero siempre eh, cuidando, en este caso, pues la intimidad de tus interacciones personales con tu gente más cercana. Entonces creo que me quedo con eso como una muy buena conclusión en esta noche y creo que, que el tema da para mucho, pero creo que en Latinoamérica lo principal es que tú aprendas a jugar ese timing de cuándo eh, vas a poder manejar tu información para poderla comercializar y cuándo la vas a tener que quedártela para ti y para los tuyos. Así que muchas gracias, Xavi, por la invitación. Karina, Margi Olga y Pavel, un gusto compartir con ustedes. Saludos desde Guatemala. A ti, Harold, gracias. Gracias, bueno. muchas gracias. Olga. Bueno, a ver si te parece, ¿querés ir a Olga? Vamos a Olga. Sí. <risa> Bueno, muchas gracias. Yo creo que mi conclusión con, con esta entrevista y escuchando, escuchando a mis compañeros para mí es la coherencia y la estrategia. La coherencia online y la coherencia offline. Debe haber un equilibrio entre, entre y totalmente coherente lo que mostramos y en lo que hacemos online y offline. Y en la estrategia también en lo que comunicamos, cómo lo comunicamos, cuándo lo comunicamos y tener súper claro que la reputación en, es el capital, no del no futuro, ya es el capital de hoy. La reputación digital y off, online y offline, como hace mucho tiempo decían, cuida tu imagen, tu reputación cuando no habían los medios. En este momento la reputación para comprar con confianza, para que te contraten, para ser amigos, hasta para tener pareja. La reputación en este momento es el capital del futuro. No, ya no del futuro, ya es de, el de hoy. Esa es mi conclusión de, esta, de este debate. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy linda. Y abrí el micrófono. ¿Cómo estamos hoy con el micrófono? Increíble. Bueno, Xavi, cierra entonces, ¿qué te parece? Eh, ¿Quién va? Pavel? Yo creería que sí, Pavel, para, ¿Para que nos de sí? su cierre hoy. Que de ese cierre se broche de oro para esta noche, eh? Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Realmente, para mí siempre va a ser un honor estar en cualquier evento y en cualquier situación que involucrado mi xavier Herrera. Sabes que eres un profesional que yo admiro muchísimo y te sigo, mi amigo. Así que, un gran honor. Eh, Karina, un gusto de compartir con, contigo. Eh, Harold, Margie, Olga, un gran, gran honor. Y mis saludos desde Guadalajara. Como cierre, pues bueno, primero que nada, agradecerles porque cada uno pusimos una postura y una manera, de, yo me quedo con poquito de todos. Y entonces creo una nueva real una nueva manera de pensar. Hay algo que me encanta que hice, en donde todos están de acuerdo, solamente uno está pensando. Y me encanta entonces tener este tipo y esta mica de debatir y decir, no, pero ¿por qué lo que pienso no está de acuerdo? Y, y ¿en dónde puedo yo expandir mi concepción de, de las cosas? Así es que agradecerles también esta parte. Y pues para cerrar. Y ahora sí, el, el, mi último cierre es eh, invitar a las personas a, que, a no hacer eh, y no proporcionar datos de manera inconsciente. Que estemos con lo que estamos haciendo y con qué propósito estamos haciendo las cosas. Desde mi punto de vista, no se vale arriesgarnos y exponernos de más sin siquiera pensarlo. Al menos tener la conciencia de lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Es decir, yo no subo una foto a mi Instagram, que le repito, la, la red social que más utilizo, sin ningún sentido. O sea, todo lo que se hace en temas sociales tiene un sentido y un propósito final. Y para ello me rijo bajo un código personal, que esto, pues bueno, también es una invitación que les hago al público, que lo pudieran llegar a hacer. Una de las tantas reglas que tengo es, yo no subo información, de mis familiares que son menos de edad o sea, yo de mis ahijados, gente que quiero muchísimo, pero ellos eh, eh, fuera de fuera de línea, fuera de escena y de repente sí con familia pero muy poco, esa es una regla mía, personal y me rijo bajo esa, bajo esa línea muchísimas, muchísimas gracias un honor y les mando un gran, gran abrazo y muy fraternal desde Guadalajara, Jalisco, México Muchas gracias, gracias igualmente devuelvo esos abrazos a cada uno de ustedes, y, y ahora sí, nos vamos a ella para que cierre esta noche de debate. Claro que sí. Margie, adelante con, con tu importante cierre. Bueno, bueno, así es que, gente querida de nuestra mix internacional, un honor, Sabi, un honor, mi querida y adorada <risa> Karina. Eh, definitivamente este ha sido un debate excepcional, Creo que no perder nuestra humanidad, no, no, no dejar de, de ser quienes ya somos. Creo que todos tenemos una esencia y esa esencia siempre debe brillar. Le agregaría a todo lo importante que han comentado mis compañeros. Creo que Pavel se quedó con. Siempre para. Retorné. Estás volviendo. Per Perdón. Perdón, perdón, te dejé de escuchar. Hola, hola, hola. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ah, ya. Ahora ya sí. Escucha, sí. sí, sí. Eh, es tener un para qué y tener planeación. Yo creo que la planeación es fundamental en tu campo personal y en tu campo empresarial. Cuando tienes tus cosas planeadas es porque tienes un para qué, tienes un norte. Y cuando vibras desde tu esencia, sabes cómo... ¿cuál es tu propósito de nivel superior que vienes a inspirar, que vienes a hacer un trabajo tan grande que, que pues estás, estás dispuesto realmente? En la vida siempre hay un precio que pagar. Nunca, hay, nunca obtienes nada a cambio de nada, o sea, jamás. Entonces, pues de pronto para muchas, para muchas personas puede ser incómodo como, como exponerse. Yo realmente el tema de la intimidad, pues lo soy, a, como les digo, así tranquila, libro abierto. Entonces es... Siempre tener un para qué, una planeación y, y ser tu esencia, ser tan original que pues no haya nada de rollo en, en que si alguien está de acuerdo o no, siempre vas a tener gente que va a estar de acuerdo y gente que no. Encantadísima de estar en este Mix Magazine Internacional. Bueno, muchísimas gracias. Realmente muy lindo tenerlos. Y así cerramos esta noche de debate, Sari. Termina una sesión más de nuestra sesión en radio. Agradecer mucho a nuestros participantes, a Pavel, a quien aprecio mucho, a Harold, que es un gran amigo desde Guatemala, a mi estimadísima presidenta amiga Margie, y a mi gran amiga Olga, que viene desde México, Colombia. Son personas a las que aprecio muchísimo, son cercanas, y les agradezco mucho por estar aquí en la radio, un programa diferente, eh, con nuevas opciones y nuevas, eh, una nueva visión. Muchísimas gracias, un placer tenerlos. Y bueno, vos los conocías, yo no, son nuevos amigos, así que muchas gracias por tenerlo y espero que sea el comienzo de muchas más charlas juntos para impactar en, en el mundo, ¿no? En este mix internacional. Muchas gracias. Chao, bueno. no, chao. Y así nos despedimos, despedimos este programa, una noche más de debate, una noche más de encuentro. Xavi, con vos acá también al lado mío, así que muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando y los esperamos el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde, Colombia, 19 horas, 7 de la tarde, Argentina. Chau chau, hasta la próxima. Chau, chau.